Pues buenos días. ¿Cuál es su nombre, señor? Macario por? Padilla Calvillo. ¿Y usted es el encargado del de área de turismo aquí en el pueblo? Sí. ¿Y qué que, que hace ahorita? Que, ¿Cómo le ha estado yendo? Tenemos aquí el senderismo. Okay. Caminatas a conocer lo de las minas, a conocer sí. nuestras plantas que tenemos... Plantas medicinales, plantas ornamentales. ¿Quiere venir? ¿Cómo llega aquí a, a Mineral de la Luz? Para venir aquí a Mineral de la Luz, pues sus caminos están en lo que es en la carretera que va a San Felipe. La desviación está ahí en el Truquen, que sube a Cristo Rey. Ajá. Allí puede agarrar usted a, a la derecha, para Cristo Rey, o a la izquierda, llega aquí a Mineral de la Luz. Okay. Y ya acá por el lado de Guanajuato Tenemos la, los camiones que vienen aquí al Mineral de la Luz Y ya los que van a Cristo Rey para... Pues ya saben, si quieren darse una vuelta para acá En Mineral de la Luz, el señor Macario los puede atender Ya sea para eh, guías, para senderismo Plantas, minas Entonces aquí, pues él... Les puede ir guiando. Pues muchísimas gracias, don Macario. No, pues el agradecido es uno, que vienen a, a dar un poco de conocer lo que tenemos aquí en nuestro lugar. Que como es un empiezo, ahora sí el empiezo, pues está, o, hemos estado batallando por eso mismo. La gente que está apuntada, que está todo eso, pues no, como no es lo suficientemente todavía posteable, en lo económico, pues la gente trabaja, cuando tiene su tiempo, pues ya me ayudan y ya, me, ya se dan los recorridos más, más bien. Okay. En una forma hay más, más gente que puede ayudar para dar ese recorrido y, le, y se vayan a gusto de aquí, de nuestro lugar. Bien oxigenados, porque tenemos un aire muy puro. Y ahorita que es tiempo de, pues hay plantas aromáticas que lo van a, que le van a llenar los pulmones de aire, aire muy, muy aromático. Y sobre eso, pues eh, se van tranquilos, se van a gusto a, tragar, a seguir con sus trabajos en sus lugares de origen. Sí. Pues muchas gracias.